Hola, hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a un nuevo programa de Manifestación Mística y hoy con un tema maravilloso, un tema que me ha inspirado muchísimo, muchísimo en comprender y entender aún mucho más este cristianismo profundo, este cristianismo gnóstico, este primitivo cristianismo que tiene las bases fundamentales y primarias para nosotros realmente avanzar y crecer. Pero antes de continuar con este maravilloso tema, quiero invitarlos a todos ustedes y recordarles, es que hace tiempo que no filmamos un video, pero eh, estamos permanentemente activos en nuestro canal de Telegram. Si ustedes bajan la aplicación de Telegram eh, y ponen Manifestación Mística, ahí me van a encontrar todos los días. La verdad que ese es mi sitio consentido. Quiero creer, pretendo creer o anhelo que los realmente buscadores y aquellos que valoran todo esto que transmitimos están ahí. Así que si tú eres uno de esos, te espero ahí, ¿eh? Súmate, únete y todos los días nos vemos porque todos los días público. Luego también quiero adelantarles a todos ustedes, antes de comenzar la plática, que me invitaron de Colombia, claro, día eh, virtual, de manera digital, a un congreso esotérico eh, promovido por el periódico Occidente. Así que bueno, yo espero que también subamos esos programas. Eh, que vamos a hacer, van a ser dos, eh, y el tema va a ser sanación a partir de las vidas pasadas y reencarnación, y el otro, bardo todol, el verdadero pasaje, o pascua, ¿no? Bueno, eso, esos van a ser los temas en el periódico Occidente de Colombia, y esperemos pronto tenerlos también en nuestro canal. Y ahora sí, vamos a este tema fantástico, increíble, del cual todos nosotros tenemos que tener conocimiento. Ya todos ustedes recordarán que hemos hablado, en primera instancia, del Evangelio de Santo Tomás, o de Tomás. Ahí tenemos la charla, hay muchas visualizaciones, y ahí hablamos en profundidad de todo lo que señala esos textos y esos escritos, que son tremendamente reveladores. Luego hemos, hemos hablado también del Evangelio de María Magdalena, recientemente. ¿Mm? También es un texto gnóstico, místico del cual se lo sugiero, se lo recomiendo y como no, pues lo hice yo bueno, <ríe> no había otro y por último también hemos hecho el Evangelio de Judas Iscariote en donde hablamos de la apóstasis de los arcontes también otro manuscrito todos esotéricos, gnósticos y por supuesto tienen que ser conocidos y con un lenguaje del cual pues bueno, me caracteriza, ya que yo no soy ningún erudito Pero eso no significa que no sea un estudiante intuitivo de todas estas enseñanzas Porque si algo hay que tener para ser gnóstico Es aprender a captar la sabiduría Pero no con la razón, sino con el corazón Y entonces como tenemos muchísimos años en todo esto Hemos expandido Hemos crecido En comprensión En entendimiento Y la verdad que es un regocijo tremendo Encontrar Todas estas revelaciones Que de alguna manera ya intuíamos Perseguíamos O, o, o trabajábamos en nosotros Pero que de repente Se archirreconfirman En estos textos de casi dos mil años Y la verdad que es conmovedor Es maravilloso Y Bueno Voy a, entonces, ahora sí, a entrar al tema que, que nos convoca para seguir conmoviéndonos y seguir despertando este, este anhelo, este deseo y estas ganas de seguir creciendo, de seguir avanzando y de seguir enriqueciendo nuestro espíritu y nuestra alma. Bueno, lo que hay que conocer, lo que hay que saber en primera instancia es que este Evangelio, estos escritos o manuscritos, fueron escritos, fueron encontrados, perdón, en Najamadi en el año 1945, ¿sí? O sea, de manera reciente, y más si sí, tenemos en cuenta que fueron dados a conocer de forma pública no hace muchas décadas, ¿sí? Serán unas dos décadas máximo, y gracias a la Internet hoy en día, cada uno de nosotros puede acceder a estos escritos que hemos mencionado hace un rato que son los llamados apócrifos recuerden ustedes que cuando hablamos de apócrifos hablamos de aquellos evangelios que han sido dejados de lado no de falsos porque hay que tener en cuenta que en ese concilio de, del año 325 convocado por constantino el famoso concilio de niveas Nicea, ¿sí? en ese concilio de Nicea del 325 bueno, ahí se etiquetó, se señaló se enjuició a todos estos evangelios como apócrifos como malditos, como herejes y había que perseguirlos, había que quemarlos había que hacerlos desaparecer sin embargo, y afortunadamente para todos nosotros en este lugar Najamadi que significa lugar de, avalan, de alabanza, ¿m? bueno, o gente que alaba, ¿m? ahí se encontró, entonces, en una vasija, en un recipiente, casi eh, de manera casual, diríamos, y, bueno, llega a nosotros entonces. Y, claro, son gnósticos, y cuando hablamos de Gnosis, entonces, la traducción... En griego es de, de conocimiento. Sin embargo, no es el conocimiento común y corriente. Era como el que le decía recién que hay que tener un conocimiento de las cualidades, de la esencia de Dios. Y que por supuesto tiene que ser asimilado y tiene que ser comprendido de manera intuitiva. Ese es, ese es el Gnosis o la Gnosis. Ese es el conocimiento que se debe de despertar en todos nosotros. Ahora, las enseñanzas gnósticas o las enseñanzas profundas, esotéricas, recuerden que cuando hablamos de esoterismo estamos hablando de lo que, es, de lo que está encerrado, de lo que está en la esencia misma, en lo que es perenne, en lo que es permanente. Mientras que cuando hablamos del conocimiento exotérico Es el conocimiento que va cambiando Que va eh, transformándose Es el superficial Y este conocimiento esotérico Está en todas las religiones, como dije recién Está, por ejemplo, en el cristianismo, que es la Gnosis Está en el judaísmo, que es la Cábala Ahí también tenemos una charla sobre la Cábala Está en el Islam que se llama el sufismo, y está, por supuesto, desde ya en el budismo, y tenemos al tibetano y al zen como enseñanzas que surgen y parten del verdadero conocimiento de la divinidad. ¿no? De esa divinidad que está más allá de lo visible, que está más allá de los sentidos, que está más allá de esta ilusión en la cual todos nosotros estamos viviendo. Muy bien, hay cuatro pilares antes de entrar de lleno al Evangelio de Felipe, cuatro pilares o cuatro principios dentro de todo verdadero conocimiento o camino. Hay que también eh, tener en cuenta que a los cristianos eh, en una primera época, en un primer tiempo se les llamaba los del camino, ¿sí? no eran cristianos. De hecho, Jesús no fue cristiano, ¿eh? Jesús no vino ni fundó el cristianismo. El cristianismo se fundó muchísimo después. Jesús vino e impartió sus enseñanzas, impartió un camino. ¿Mm? Y entonces se llamaban los del camino. Bueno, Y eso da lugar y tiene que ser entendido, tiene que ser comprendido que cuando uno realmente está avanzando es porque está en el camino. No se pone la etiqueta de un nombre o la etiqueta de un sitio, de un lugar, porque realmente no sabemos a dónde vamos. De repente podemos estar siguiendo las enseñanzas de otro, pero no es Él, sino son sus pasos los que estamos siguiendo. No es a Él, son sus pasos que nos conducen a ese crecimiento que vamos viendo en Él y que queremos para nosotros. ¿Sí? Y hay cuatro principios, como les decía recién, dentro del Gnosticismo, dentro de estos caminos espirituales, esotéricos, profundos, que yo aquí voy a señalar y que todos nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Si estamos de acuerdo con todo esto, entonces, o si estamos interesados en todo esto, entonces podemos seguir. Es más, podemos seguir viendo más programas de este canal, ¿sí? porque todos van referidos siempre a estos cuatro principios. Y señalo al primero como el principio de la salvación del alma se da y se produce solo con la eliminación de ese manojo de entidades caprichosas que nos amarran y nos atan y aprisionan a este mundo o sea, los agregados psíquicos o sea, los egos, los demonios interiores sí. y ojo que estos demonios interiores están estimulados y están sembrados recuerden ustedes por los demiurgos, perdón, por los arcontes que sirven al demiurgo, que es el jefe de los arcontes. ¿Sí? Estos son los demonios mayores, o los ángeles caídos, todos ellos son, hasta el día de hoy, pero eso pronto va a cambiar, dueños de esta realidad, dueños de este mundo, dueños inclusive de nuestra alma, pero que si nos vamos liberando, nos vamos desapegando, nos vamos desatando y vamos expandiendo la conciencia Entonces podemos rescatar, hacer resurgir y salvar nuestra alma Ese es el primer principio El segundo que hay que tener en cuenta es que la erudición sin experimentación no te da avance O sea, no basta solo con conocer No digo que no sea importante Es más es el primer paso. Pero luego de lo que se trata es de llevar a la práctica. Porque solo el que practica, solo el que lleva de manifiesto todos esos conocimientos es el que realmente sabe. Porque si no estamos entrando en un sistema de creencia, si no estamos entrando en un plano mental racional, que realmente no desarrolla ni transforma los músculos del alma. ¿sí? Entonces, ese es el segundo principio, o el segundo eh, pilar que he señalado. El tercero, como toda buena mesa tiene que tener cuatro, ¿sí? pero el tercero es llegar al renacimiento, que es, hay que llegar al renacimiento, esa salvación del alma, pero es la creación de una nueva condición psíquico-energética. ¿Sí? Entonces, eliminar lo negativo para rescatar al alma es una parte. Y luego, la creación y el desarrollo energético de un nuevo cuerpo es la segunda parte. Ese es el segundo también pilar que forma parte de estos principios gnósticos. Claro que es algo que se va realizando de manera aleatoria no es uno primero y luego el otro mientras lo negativo y lo que nos aprisiona en nosotros se va eliminando todos esos conocimientos superiores que, va, se, que son llevados a la práctica y que se hacen sabiduría en nosotros van completando una vestidura o un cuerpo eterno un cuerpo solar un cuerpo crístico entonces ese es el tercer pilar Y el cuarto pilar que anoté Como la última patita de esta mesa Importante De todos eh, De todas las enseñanzas esenciales Y profundas Es La permanente acción dármica o servicio Nada de lo positivo Nada de lo trascendental Nada de lo elevado en nosotros Se va a dar Si no existe lo que se llama Dinero espiritual ¿eh? Para que sea comprendido o sea entendido O fe también llamada Pero recuerden Fe no es creencia Fe son los méritos Fe es el anhelo Es ese amor a lo superior que nosotros tenemos Y que por supuesto Vamos trabajando Vamos manifestando Vamos comprobando Y eso nos da más posibilidades La divinidad Abre completamente Muchas puertas para que entonces nosotros se dé lo que requerimos Para esa liberación y esa sanación del alma Muy bien Sigamos entonces eh, Felipe Felipe significa amante de los caballos, ¿no? Y amante de los caballos También significa el que nos enseña a viajar O que a través de él nosotros vamos a a movilizar, nos vamos a encaminarnos nos vamos a viajar. Fíjense ustedes esta correlación entonces. No es casualidad. Porque cuando hablamos de caballo, hablamos por supuesto de, de un transporte a sangre, animal, si ustedes quieren. Hace miles de años atrás era el único transporte existente. Sin embargo, también se refiere a otro aspecto y ahí sí quiero que pongan mucha atención. Porque cuando hablamos de cabalgar, porque cuando hablamos de un semental, y ya me van entendiendo, <risa> hablamos de la energía y del vigor sexual. ¿Mm? Y aquí, en este Evangelio, la sexualidad es más que importante. Pero no una sexualidad carnal sino una sexualidad sublimada, elevada, a la cual Felipe le llama, y fíjense ustedes, eh, la Espíritu Santa. Y el femenino, la Espíritu Santa. Y así es. Ya, vamos a ver por qué. Para Felipe, y para el Gnosticismo en general... La, el complemento y el aspecto femenino para un hombre es importantísimo para la mujer el complemento y el aspecto masculino es importantísimo en donde por supuesto nosotros podemos apoyarnos en una persona o que podemos hacer crecer en nosotros porque no se requiere, no es necesario absolutamente Alguien afuera Como tener un maestro No es necesario tener un maestro Pero si tengo una pareja Que me inspire Si soy masculino En la parte femenina Pero Si tengo un maestro Que me inspire Los conocimientos superiores ¿No va a resultar entonces Ese trabajo de aprendizaje Mucho más simple? Claro que va a resultar Mucho más simple Por eso Quise y traigo a colación este fragmento del Evangelio de Santo Tomás, ¿no? donde Simón Pedro se enoja y le dice Que se aleje Miriam de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida Y dijo Jesús, he aquí que le inspiraré a ella para que se convierta en varón Para que ella misma se convierta en espíritu viviente, semejante a vosotros varones Pues toda mujer que se haga varón entrará al reino de los cielos nosotros hemos hablado de esto y tiene que ver entonces, no solo con la igualdad entre hombres y mujeres, para el despertar y para el avance espiritual, ya que nosotros no somos el cuerpo físico, somos el alma. Y de repente hay vehículos femeninos y hay vehículos masculinos, pero para poder despertar ese potencial del alma, esas dos energías deben estar en nosotros totalmente incorporadas. ¿Sí? Porque si no el alma, como no se identifica con un sexo Y tú le quieres imponer un sexo Va a quedar cercenada Va a quedar fragmentada Entonces no va a despertar su potencial En todos nosotros, ambos aspectos tienen que estar incorporados ¿sí? Y eso es lo que quiso decir Jesús Y en el capítulo 36 del Evangelio de Felipe dice Quiero hacer referencia nomás para indicarles que, para, y para confirmarles que María Magdalena realmente fue alguien importante en la vida de Jesús Ahí en su Evangelio lo hemos eh, también dicho ¿no? y lo hemos transmitido de manera contundente Pero decía en el Evangelio de Felipe capítulo 36 Había tres llamadas Marian, quien caminaba con el Señor todo el tiempo Su madre, su hermana y la Magdalena La que es llamada su pareja Así su verdadero madre, hermana y pareja También se llama María O María Magdalena O María, ¿no? Bueno Entonces aquí Felipe ya nos dice Miren Jesús Era un hombre Que estaba también incorporando su parte espiritual eh, Perdón, su parte femenina Para alcanzar ese nivel espiritual Que se requiere y en este caso el complemento era María Magdalena. ¿Mm? Muy bien, hay que tener en cuenta eso. Y ahora sí, vamos a entrar a la Espíritu Santa, ¿sí? que entendemos nosotros entonces como una energía sexual sublimada, porque sin sexualidad este mundo no podría desarrollarse, no podría impulsarse. No podría motivarse. El ser humano se motiva a través de la sexualidad. ¿No es así? Vean ustedes la publicidad. Siempre hay sexo. ¿Mm? Bueno. Y es porque también para nosotros crecer espiritualmente la sexualidad tiene que estar dirigida hacia la esfera superior. Y cuando sucede eso, en Oriente se dice que la Madre Kundalini empieza a ascender. La Madre Kundalini La Espíritu Santa ¿Eh? Ojo con esto, para tener en cuenta Capítulo 37 dice Padre e Hijo son nombres sencillos Espíritu Santa es nombre compuesto Pues el Padre y el Hijo existen en todas partes Arriba y abajo En secreto y manifiestamente La Espíritu Santa es el secreto arriba y Dentro de la manifestación Abajo O sea el Espíritu La Espíritu Santa está aquí Pero está Esotéricamente envuelta Oculta Escondida o dormida Como dicen en este caso Los hindúes. Solo entonces Ese Esa aspiración, ese anhelo Esa Motivación por el amor a lo superior, hacer que la Espíritu Santa despierte. Y fíjense, dicen que es un nombre compuesto, porque para los gnósticos el Padre tenía un, ten, tendría un complemento y sería la Espíritu. Y el Hijo tendría un complemento, que sería la Santidad. Una pregunta, sí, a ver. ¿Entonces el Espíritu Santo es la Kundalini? La Espíritu Santa es la Kundalini, exacto. Bueno, era para confirmar, era lo que habíamos dicho. Así es. La Espíritu Santa es la Kundalini, ya que, como decíamos recién, se va despertando y va ascendiendo y va activando y va sanando todo ese potencial que tiene en nosotros esa alma. Pero, por supuesto, se va a ir despertando si hay una... Motivada Por el amor Y cuando hablo por el amor Hablo de un amor superior Hablo de un amor Que no tiene un interés Que no busca algo Que simplemente se da Que es natural, que es espontáneo Y Felipe tenía mucho de esto en su personalidad Era muy espontáneo Era irreverente No tenía miedo de preguntar ¿sí? Y a veces decía una que otra soncera. Sin embargo Era bien querido y era bien Estimado por Jesús justamente por eso Porque no se limitaba Ni se reprimía Era un atrevido total Y así hay que hacer Porque así son los niños también ¿Mm? Y eso agrada A la Espíritu Santa ¿Mm? Entonces decíamos Que hay un complemento Para los gnósticos También para los aspectos eh, de la Trinidad Esos aspectos Padre e Hijo dentro del Gnosticismo Tienen su complemento en ese tercer aspecto Que es la Espíritu Santo Y que es la Madre También la podemos llamar La Madre Creadora La Madre Generadora Recuerden que Kundalini nos crea a nosotros Mientras somos un feto Luego cuando salimos y respiramos Kundalini Se duerme en el sacro ¿sí? El lugar santo pero puede volver a despertar solo si en nosotros existe esa acción motivada hacia lo superior, instigada por el verdadero amor. Entonces, sigue en el capítulo 38. Los santos son servidos por los poderes opresivos, pues esos están cegadas, cegados por la Espíritu Santa, para que piense que asisten a un humano cuando en realidad están trabajando para los santos. A causa de esto, cuando un día un discípulo le pidió a su Señor algo mundano, él les dijo, pide a tu madre y ella te regalará de lo ajeno. ¿Qué nos está diciendo en este capítulo del Evangelio de Felipe? Se ¿Sí nos está diciendo... Sin ningún lugar a dudas que la energía llamada Espíritu Santa no tiene ningún tipo de problemas para brindar y darnos todo lo que requerimos y todo lo que necesitamos a nivel material. Y es más, es capaz de burlar al demiurgo y a los arcontes creyendo que, se, que está frenando o está deteniendo la luz cuando todo lo contrario, lo que está sucediendo es que está impulsando el crecimiento y el avance. No hay manera realmente de eh, oponerse a la voluntad divina. No hay manera de esconderse y hacer lo que nos plazca eh, de los aspectos superiores. Si eso es así y se está dando como se está dando, y en este caso incluyendo también lo de la pandemia, es porque hay sabiduría en todo ello. Si todas estas dificultades a nivel humano se presentan, es porque la Espíritu Santa tiene un plan divino. Y quiere que en nosotros brote esa corona de luz, para que entonces podamos manifestar y expresar esos actos de amor que son necesarios para despertar ese tremendo potencial que todos nosotros tenemos entonces siempre me gusta recordar esta parte los hijos de gatos son gatitos los hijos de perros son perritos los hijos de Dios, ¿qué somos? somos diositos pero diositos que tienen que manifestar eso místico que existe en todos nosotros Por eso manifestación mística ¿eh? Que es el Espíritu San, La Espíritu Santa en acción Y que entonces eso que estaba escondido Que estaba encerrado Pudiera verse Y pudiera expresarse En este mundo para traer luz A toda esta realidad Muy bien, seguimos entonces En el capítulo 42 Siempre referente a este tema De la Espíritu Santa dice quienes están perdidos también se engendran por la Espíritu Santa. Fíjense, aquí está claro. La energía sexual, o llamada Kundalini, no la serpiente, en vez de ir hacia abajo, tiene que ir hacia arriba. Pero los perdidos son engendrados con esa energía, la energía dirigida hacia el exterior. Y se descarrían también por ella. Así, por el mismo aliento, el fuego tanto arde como se apaga. ¿Sí? Entonces, esta energía, esta Espíritu Santo, e gracias a ella nosotros venimos al mundo, la energía sexual, la sexualidad. Pero gracias a ella también podemos de alguna manera encender ese fuego interior y poder comprender... Lo magnífico lo maravilloso De lo que significa estar conectados con las más altas esferas ¿Mm? Poder obtener ese conocimiento supremo y elevado Significa entonces encender nuestra propia luz Prender ese fuego interior Bueno, aquí está en el capítulo 41 Luego tenemos eh, en el Evangelio de Felipe Algunas referencias, referencias a ...cuál es la situación del hombre... ...la situación humana... ...y dice... ...en el capítulo 2... ...el esclavo solamente aspira a ser liberado... ...pero no ambiciona la propiedad de su amo... ...pero el hijo no es solamente hijo... ...sino también se asigna a sí mismo la herencia de padre... ...bueno, era lo que les decía recién... ...los hijos de Dios somos dioses... ...y lo que a todos nosotros nos corresponde y pertenece... Es la mismísima herencia del Padre. Así debemos de vernos. Como la divinidad en su eh, forma potencial y que podemos expresar y que podemos manifestar si trabajamos, nos esforzamos y nos aventuramos, como lo solía hacer eh, Felipe. En su... Quienes siembran en invierno cosechan en verano. El invierno es el sistema, el verano es otra época. Entonces, fíjense ustedes, le llama invierno a esta realidad de tercera dimensión. Cuando se refiere entonces al verano, se está refiriendo a otra época, a otra realidad, a otro eh, nivel de conciencia, y que es ahí donde nosotros vamos a cosechar. Por eso, todo lo que nosotros hagamos acá inspirado por la Espíritu Santo, generando dharma, méritos, riqueza espiritual, todo eso realmente va a ser cosechado en las otras esferas. Pero ojo, porque puede ser que estemos en esta esfera viviendo las realidades de las otras esferas. No crean ustedes que hay que desencarnar o hay que morir para poder alcanzar todo esto aquí mismo se puede ser alcanzado entonces tengámoslo en cuenta no digamos, bueno hago todo esto para después de morir no, no, bueno, sí, también pero realmente ¿eh? lo estamos haciendo para este presente porque, fíjense ustedes si yo soy motivado entonces por una actitud de conveniencia que hago lo bueno porque entonces Diosito allá me va a tener bien cobijado, entonces es el ego y eso no es la Espíritu Santa y eso no es un acto verdadero de amor... Y eso no genera alarma... Una pérdida de tiempo... Ojo con eso... <ríe> bueno... Capítulo 9 dice... La luz con la oscuridad... La vida con la muerte... La derecha con la izquierda... Son hermanos entre sí... No es posible separar los unos de los otros... Quienes han sido exaltados por encima del mundo son indisolubles y eternos. Aquí habla de completar esa alma, ¿no? de esa dualidad, de esa doce energía, de ese yin y yang que debe de ser total y absolutamente transformados, limpiados, sanados y por supuesto unificados. Y entonces sí, podremos forjar esa vestidura y ese cuerpo divino que nos hará posible entonces ser almas eternas. Porque todos nosotros tenemos almas lunares o almas mortales. A pesar de que pueden durar millones de años en términos terrestres, el alma es mortal, nuestra alma es mortal. Así que, por eso es que tenemos que poner mucha atención a todo esto. En el capítulo 10, dice así. Los nombres que dan los mundanos contienen gran engaño. Pues sus corazones son desviados de la realidad hacia la irrealidad. Y quien oye la palabra Dios no piensa en la realidad, sino que es llevado a pensar en la irrealidad. Así también con las palabras el Padre, y el Hijo, y la Espíritu Santa, y la Vida, y la Luz, y la Resurrección, y la Iglesia, y todas las demás. Existen en el sistema. Existen en el sistema, piensan en la irrealidad. Si existieran en la eternidad, no designarían nada como maldad mundana ni se ubicarían en asuntos mundanos. Bueno, aquí nos habla entonces de lo realmente confundidos que todos nosotros estamos. Esos conceptos están llenos de creencias, están llenos de etiquetas, están llenos de muchas cosas que no tienen que ver con lo que realmente eso es lo que realmente significa. Ojalá pronto todos nosotros alcancemos un lenguaje que vaya mucho más allá de las palabras. Porque entonces así no habrá manera de confundirnos, ya que a través de la palabra se filtra y se meten los demonios, la parte negativa. Y entonces vivimos en pleitos, y entonces vivimos entendiendo y malentendiendo cosas que no son ni debieran de ser y ni que hablar cuando hablamos diferentes idiomas bueno, aún mucho peor, hay más perdidos y más confundidos todos por eso es que realmente el demiurgo nos tiene a todos en sus manos bueno, no a todos, hay una minoría que creo que estás tú también ahí de la cual nos estamos afando de la cual nos estamos liberando voy a pasar al cuarto y último tema en esta primera filmación. recuerden ustedes que hay 12 temas ¿sí? ahora se las voy a pasar a, a, a, como es a compartir para que las tengan presente para la próxima eh, filmación pero de este, este cuarto tema se trata la verdad oculta ¿Sí? y los capítulos que yo saqué es el 17 que dice en el Evangelio de Felipe la verdad se siembra desde el origen por todas partes y la multitud la mira sembrada pero de quienes la ven pocos la cosechan es lamentable, es triste es una situación que realmente no debiera de ser pero a pesar de que la divinidad nos habla de mil maneras nosotros estamos total y absolutamente perdidos, total y absolutamente dormidos o ebrios, ¿no? como se nos hace, referencia, se nos hace referencia en el Evangelio de Santo Tomás. Ebrios estamos. Y entonces nunca, jamás cosechamos y nos beneficiamos de esa verdad. Si vamos comprendiendo y entendiendo todo esto que estamos transmitiendo, y si lo empezamos a poner a la práctica, entonces sí estamos cosechando. Entonces sí, estamos transformando nuestra, nuestra vida y entonces sí, nos podremos llamar los del camino. Porque estamos cabalgando, como Felipe nos enseña. Capítulo 20 del Evangelio de Felipe dice El nazareno revelado es el secreto. Bueno, más que decir es una absoluta confirmación. Tengan en cuenta que Nazaret significa basta o el brote, o el hijo. ¿sí? Entonces, claro, aquí pone de manifiesto que ya estaba destinado que en ese sitio y en ese lugar, en donde generalmente nacían hijos de hombres, por eso eh, Natanael ¿no? eh, le dice a Felipe, cuando le comunica que había encontrado al Señor, le dice, algo bueno podrá salir de Nazaret, eh, pone en duda, si, si, de ahí nada bueno sale dice. como en todas las ciudades, nada bueno sale ningún verdadero hijo de Dios nace sin embargo, ahí nació Jesús ¿Mm? para mostrarnos a todos nosotros que podemos ser realmente también vástagos de la divinidad y no vástagos del demiurgo, vástagos de la carne, vástagos de la materia, como generalmente ocurre en todas las ciudades. Entonces, en Jesús está ese secreto revelado. Está de manifiesto eso místico. Y así, por supuesto, lo ha habido en otras grandes figuras y, y, y atletas espirituales, del cual todos nosotros debiéramos de poner máxima atención y aprender de ellos porque ahora más que nunca y en estos tiempos tenemos que lograr esa transformación y ese acercamiento a lo divino en el capítulo 23 del de Evangelio de Felipe dice nadie esconderá un objeto precioso y de valor dentro de un recipiente costoso sino que muchas veces se ha guardado algo con gran valor incontable en un recipiente que valía una pitanza. Eh, la pitanza es una ración humilde de alimento. ¿no? Así es con el alma. Algo precioso ha llegado a estar en un cuerpo humilde. Sí, porque nuestro cuerpo de materia, nuestro cuerpo limitado, necesitado, que se enferma, que envejece y que muere, ahí está la verdadera perla. Eso es lo místico que hay que sacar a relucir Que hay que expresar y que hay que manifestar Y esa es la humorada que estamos todos nosotros viviendo Y ese es el juego y esa es la labor que todos nosotros tenemos Ya por último entonces sigue el capítulo 24 De este último tema de la verdad oculta dice Hay quienes tienen miedo a levantarse desnudos por eso desean levantarse en la carne y no saben que ellos que se visten de la carne son los desnudos. Quienes se desvisten de la carne son los que son vestidos. Bueno, en este enredo de palabra lo que se nos está diciendo entonces, que aquellos que no dependemos de las cosas materiales somos los que realmente estamos manifestando entonces la verdadera divinidad y sabiduría en todos nosotros. ¿Sí, Jesús? ¿Ah, no? Ah, no. No hay Jesús en la vida, no, no Jesús. No, Nuestro compañero y amigo cree que había levantado la mano. Bueno, por allá no hay ninguna duda de lo que estamos hablando. Bueno, ustedes también lo tengan, pero... Suscríbanse a Telegram, háganme llegar las preguntas y yo ahí las respondo de manera pública a todas ellas, ¿eh? Entonces es de ahí que hay que aprender o a trabajar paso a paso este desapego y este desprendimiento de todas las cosas que nos atan y nos aprisionan a este mundo. De esta manera entonces vamos ganando la liberación y vamos ganando lo que buscamos en esta enseñanza de aquellos del camino o el cristianismo o de esta enseñanza que nosotros venimos transmitiendo en todos los programas y venimos enseñando aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México y ya para terminar quiero adelantarles que son 12 los temas por eso va a haber una segunda parte de toda esta charla y los temas que nos quedan para el próximo programa es la importancia del mérito o Dharma conciencia y ciencia trabajo necesario el octavo tema El tálamo o imaginería ¿Sí? Perdón El tálamo e imaginería o experiencia y unión mística Ojo que cuando hablamos del tálamo Estamos hablando de la región central del cerebro ¿eh? Fíjense ustedes esto chaca Bueno, pero no les quiero adelantar El noveno tema es la alimentación El décimo tema Dualidad en la creación el onceavo tema del próximo programa sobre el Evangelio de Felipe es Conducta de iniciado y por último, merecedores de la verdad ¿Sí? Entonces bueno, hasta aquí terminamos este primer programa Espero me sigan en un segundo programa Y qué bueno haber regresado con todos ustedes Abrazo y nos vemos